Mi nombre es Adriana Huck, soy sommelier institucional de Bodegas Trapiche. Eh, la selección de etiquetas que elegimos es variada y muy interesante. Queríamos proponerles diferentes experiencias desde los aromas de los varietales y desde la eh, particularidad de la elaboración de algunos de estos vinos. Para comenzar, al principio van a tener en la recepción un Sauvignon Blanc de la línea Fondé Cap Reserva al cual le va a seguir en la cata de la misma marca Fondescap Reserva Petit Verdot un vino con una característica realmente eh, fuera de lo común el Petit Verdot no es una cepa muy extendida en nuestro territorio pero eh, realmente tiene muy buenas eh, ...expectativas para aquellos que las producen... ...es una cepa muy agradable, muy amable... ...si la tuviéramos que emparentar con alguien... ...sería con algunos primos de la familia del Malbec... ...más que la del Cabernet... ...tiene aromas eh, que recuerdan a las frutas rojas, pequeñas... ...bien maduras, algunas notas de mermelada... ...y unos pequeños matices que yo encontré... ...que no se repiten en muchos vinos como la Safran... En boca se presenta intenso, realmente eh, voluminoso, pero con sus taninos muy maduros, lo que lo hace untuoso y agradable, con un final interesantemente largo.